Bueno, uh, no sé si está grabando. Si graba bien, pues realmente voy a estar feliz. Pero pues no, no, verdad? Uh, a ver, chica. Ok, vamos a ver si se ve bien. Vamos a ver si no se ve nada más. Si se ve algo planeante. Creo que vamos a quitarlo. Y vamos a. Quiero tener un rato, no, a... no pero no puedo. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, se preguntaron por qué este video. Con un plano más distinto, de hecho. Porque, bueno. Esto quería comentarlo muchas veces, y de hecho lo comenté en directo de Instagram, que hice hace unos días, ahí, lo hice hace dos días. A lo cual me intento referir que, pues bueno, no siempre estoy bien, y este tema va a ser un poco más serio, y de hecho pues este video no sé si tardé 15 minutos en editarlo con el nuevo Filmora que acabo de comprar o no lo sé. Pero realmente he estado muy mal en ese aspecto, o sea no mal de que digas de que no, pues me tengo ganas de morir, no. Preguntarás ahorita, ¿por qué estás haciendo un video con, con música tan bonita? Porque güey no sé en realidad qué hacer, así que... Si se pueden callar el puto cico y ver el video, créanme que les... Créanme, créanme de que sí me creerían. Pero está lloviendo y puta madre. De que decirle a las mujeres o los hombres que tener la impresión es cool realmente no es cool. Yo trato de decir esto porque muchas personas piensan que lo digo por moda. ¿Estás dando pena, Gen? Alejandro, ya para el video. años, de hecho, fui al médico, al psicólogo, creo que es la palabra. Y con tres preguntas sencillas dijo, ¿Tiene depresión? Eh, no. ¿Era lloras a diario? ¿Te sientes mal? ¿O piensas en eso? Yo le contesté que sí, tal vez, y que no. Y con esas tres... Sinceramente voy a cortar esta parte porque ahorita sí estoy dando pena, ajena, Estoy viendo el video, estoy editando y... Qué pena estoy dando, la verdad de Dios Así que bueno Va a ser muy corto Y espero que no se enojen, los quiero mucho Besitos Bueno, bueno, la poncha de calor! A ver, vamos a ver Se está grabando, pelotudo Bueno No mueves que No está qué? Oh my god Look at this Look at this, man